algo que dijo Marco, donde del fracaso eh, eh, creo que en Alemania había, o en Europa, había también un grupo fracasado que eran los judíos eh, que de alguna manera eh, estaban en constante como, tensión con la sociedad dominante y que como ustedes sabían no existen los nazis eh, cumplían con su promesa y hicieron una Europa libre de judíos con estos mínimos y comunidades muy reducidas, pero el judaísmo como si existía antes ya no existe y creo que eso es una de las razones por qué algo como la teoría crítica en Europa creo que ya no puede existir porque ya no está tensión interna ¿no? como ustedes saben eh, prácticamente todo el grupo era personas y Marx mismo claro mucho antes de ellos pero es un fundamento teórico central no que hayan sido teólogos o religiosos como dicen ciertos autores en ciertas inauguraciones no estos sino pero sí han sido influenciados digamos por esta tensión no yo creo que más que por el judaísmo juraísmo mismo, por esta situación, sí como me gustó esta expresión de fracaso, de una cultura que está constantemente en cuestión, constantemente marginalizada, y esto seguramente es unas de las inspiraciones de la teoría crítica, nuestra ¿no? experiencia de marginalización y con ese fracaso y yo creo que en ese sentido en Europa de esto estoy convencido ya no existe ni es posible hacer una teoría crítica eso ya las condiciones están objetivamente notadas. apenas esto en los últimos días porque tantos años casi no había fascistas en Europa, en los parlamentos en los gobiernos, claro, porque no era necesario es que ya habían hecho su trabajo es que, ¿para qué necesitas fascistas que ya mataste a todos? ¿No? entonces, eh, ahorita que como había un intento de recuperación de ciertas cosas de la época antes del fascismo, etc. está necesario a lo mejor una segunda ola del fascismo ¿okay? pero digamos, estos años desde el 45 hasta estos días, el fascismo digamos, era innecesario ¿no? entonces, porque ya había hecho su trabajo sucio, y los sindicatos estaban destruidos, las luchas obreras, estaban destruidos los intentos comunistas, estaban, todo estaba destruido en Europa, ¿no? entonces por esto, esta en verdad, en verdad, en verdad, el fascismo en ese sentido seguía existiendo constantemente. Solo, digamos, seguía existiendo porque había cumplido con todas sus promesas. O sea, ya no era necesario, digamos, andar en la calle matando gente. Porque ya, ¿quién mata? Ya no hay nadie. No, digamos, ya mataron a los que tienen que matar según su lógica. Entonces, esto a lo mejor pasa ahorita en América Latina, ¿no? Aquí no han todavía matado a lo mejor suficientes y los grupos necesarios y yo creo que eso es lo que ahorita está empezando en Brasil, etcétera como una nueva de, ola de, de fascismo que también podemos observar en Europa y obviamente también en Estados Unidos pero de todos modos a pesar que este peligro también se ve aquí, creo que aquí todavía existen más esas contradicciones. Y en ese sentido, creo que sí es posible hoy en día una teoría de crítica más desde, desde otras zonas. A lo mejor también desde Asia, desde África, etc. Pero lamentablemente no conozco ahí los debates. Ahí no me quiero meter. Digamos, me imagino que ahí también, o más bien, sé algunas cosas de China, sobre todo, que hay debates interesantes para eso sobre teoría de crítica. Pero no me voy a meter ahí porque sé muy poco. Pero lo que sí estoy seguro es que en Europa ya no hay condiciones, pero a lo mejor... Aquí sí, ¿no? y quería pues, hacer una pequeña confrontación teórica entre un autor de aquí, de lo cual estábamos hablando en esta mesa, Bolívar Chefería, y un autor justo de, esta, de este grupo de intención eh, en Europa, Walter Benjamin, ¿no? que como ustedes saben, él también murió eh, a causa del, del, del nazismo, ¿no? en una huida fracasada de los nazis, una de las 6 millones de víctimas de alguna manera de Walter Benjamin. Entonces... Um, un poco la idea es que creo si hay alguien en el... bueno de los que yo conozco, por lo menos en el planeta, que de alguna manera más o menos decente retoma hoy en día la teoría crítica, igual a lo mejor hay más, pero estoy seguro que hay pocos en Europa, que no creo que hay ni uno solo, no digo que uno de los pocos que hay es Bolívar Chefería, ¿no? y justo un poco por lo que dijo Marco, ¿no? porque viven en este mundo de las contradicciones, de las tensiones, de la marginalización, que es obviamente América Latina, no solamente México. Entonces, quería concentrarme en tres conceptos en esta confrontación eh, filosófica, tiempo, historia y progreso. No creo que en los tres hay muchas paralelas en los dos y obviamente también diferencias. No quería empezar con el concepto de tiempo, que creo que es el menos entendido en Benjamin, ¿no? porque Benjamin dice claramente que sin la destrucción del concepto lineal, he interrumpido, he dirigido el tiempo no se entiende nada de la sociedad capitalista, algo que casi nadie de los beniamianos retoma ¿no? porque todos eh, que siguen creyendo en su relojito, etc. Entonces, y no, no pueden admitir que es una construcción absolutamente ideológica el tiempo como hoy en día vivimos, pero quiero empezar con esta idea más radical, de verdad en la, las tesis de Beniams la historia es como de las últimas ideas porque poco a poco llega ahí, pero quiero empezar con la más radical. Yo creo que a pesar que Bolívar tampoco retoma este ese tiempo, ese tiempo, este tema explícitamente con habla de Benjamin, eh, creo que no lo hace, pero explícitamente sí, no y ahí es justa la gran cercanía entre Bolívar, Benjamin y Marx, ¿no? eh, los tres saben de la importancia del tiempo y, eh, en, en términos, en diferentes términos, ¿no? en términos, Benjamin en términos del tiempo histórico y Benjamin, perdón, Bolívar y Marx en términos del tiempo económico que es el valor, ¿No? el valor y el tiempo para Max es lo mismo, eh, ¿no? el tiempo digamos la manera como se mide el valor, ¿no? como digamos eh, los centígrados son aquellos que miden la temperatura, así los minutos son los que miden el valor. ¿no? La única manera de medir el valor son los minutos y las horas. Esta idea la tiene Marx, ¿no? de trabajo, obviamente, en promedio necesario, en cierta época, etcétera. Entonces, en, bueno, Bolívar se concentra como pocos en este tema, tiene unos, unos desarrollos muy interesantes, ¿verdad? pero claro, sin vendernos críticos, eso es el punto central, ¿no? también los procapitalistas, saben la importancia del tiempo y les encanta medirlo, poner relojes checadores en todos los lados, pero no, tiene aviación crítica y Maxi la tiene Bolívar también, pero Bolívar la desarrolla sobre todo en confrontación con el concepto de valor de uso ¿No? desarrolla ahí esa tensión que más Marx existe, pero la hace más explícita y más eh, sofisticada ¿no? y diría el valor de uso está constantemente destruido por esta lógica perversa absurda, estúpida que se produce en el capitalismo que es la, la lógica del valor quiere decir, es lo mismo, la lógica del tiempo del reloj no, digamos, no son dos conceptos que tengan que ver, son, si son sinónimos ¿no? el tiempo y valor es exactamente lo mismo, solo digamos la manera como se mide lo otro entonces y orienta el valor, a que destruyelo. ¿no? Esa es la, la propuesta de Marx, destruir la lógica del valor. Quiere decir, Benjamin mi interpreta de manera muy revolucionaria, tal vez más política que Marx, Marx más económico Benjamin dice, destruye el valor, quiere decir destruye los relojes, así, a secas y retoma eh, los relojes y con esto la idea del tiempo en general, no solamente los aparatitos sino la idea del tiempo que supuestamente está representado en esos relojes y ¿no? cita Benjamin los acontecimientos en París en los momentos más radicales, cuando la gente, gente destruye los relojes públicos. ¿no? Y para Repeñamín es como el acto revolucionario destruye este moderno elemento de represión que es más potente que cualquier griete, ¿no? o cualquier látigo, es obviamente el relojcito. Bueno, en este entonces relojes públicos, hoy en día aparatitos que llevamos con nosotros. ¿no? Entonces, no, Estela habló en la mañana de la de lo represivo del internet y de los, de los celulares que nos escuchan etc. estoy totalmente de acuerdo pero creo que el punto más importante todavía es que todos llevan reloj eso sí es represión. ¿no? Entonces, aún antes, antes era posible, yo por poco me echaba mucho tiempo andaba sin reloj, hoy en día no es posible, bueno, debería andar sin celular. pero digo, cualquiera que tiene un celular con su amigo, aunque quiera o no quiera, tiene el reloj integrado, ¿no? y, y eso es el grillete, ¿no? y más fuerte, y, pero, pero insisto, aunque Benjamin lo ve más de manera política, Bolívar lo hace vía su crítica al valor que desarrolló en la computación con el concepto de valor de uso, que diría, obviamente, siguiendo la argumentación de Marx y desarrollándola más, que eso es lo que realmente hace posible la satisfacción de nuestras necesidades, que obviamente es lo central en la vida humana. Pero en cualquier vida, la diferencia es la vida humana, nosotros hacemos estos eh, valores de uso y además producimos no solamente eh, la manera de satisfacer las necesidades, también producimos necesidades. ¿no? Esa es la gran diferencia con los animales y las plantas, y los cristales y las bacterias que nosotros eh, satisfacemos como igual que todos ellos nuestras necesidades pero además producimos constantemente nuevas necesidades que eso es lo que se llama proceso civilizatorio, ¿no? crear constantemente nuevas cosas que necesitamos que algo ahí tengo una cierta diferencia con Marcuse en Marcuse creo, por lo menos en ciertas interpretaciones de Marcuse hay como esta idea de las falsas necesidades eh, esto Marx nunca diría y tampoco Bolívar chefería, para Marx y Bolívar no hay falsas necesidades eh, hay un proceso histórico de construcción y también de desaparición de necesidades que hay quien tenían su contradicción, por supuesto, ¿no? y su, su manipulación capitalista. ¿no? Esto sí lo vieron, pero no, nunca hablarían de la posibilidad de distinguir entre esencialmente correctas necesidades y esencialmente falsas. Hay un resto de, de macuse en los dos autores. Hay un cierto esencialismo, un cierto idea de autenticidad, con la cual no coincido, pero no quería meterme ahorita en este tema. De todos modos, eh, es importantísimo esta confrontación entre valor de el uso, donde está el proceso civilizatorio y el valor donde no hay nada de civilizatorio. ¿no? El proceso de valores, hay que entender, es un proceso, en el fondo, ¿no? donde Lo único que se hace es apurar a la gente, hacerles que coman más rápido, hacer que trabajen más rápido, que no descansan, que no tengan fiestas. O bien, es un proceso de destrucción de cualquier capacidad humana de generar nuevas necesidades y, y satisfacerlas de manera más elegante. Y eso es el capitalismo. ¿no? El capitalismo es la lógica del valor llevado a su extremo como lógica única y es puesto Marx y Bolívar y Benjamin y critican el capitalismo, no tanto como dirían también ciertos autores de las inauguraciones, no tanto por la pobreza, como también dicen ciertas personas que van a tomar el poder pronto sino no, no por la pobreza y la pobreza es terrible no, no se trata de defenderla obviamente, pero no es el tema el tema no es la pobreza, el tema es eh, otro tipo de pobreza. No, no tanto la pobreza, pobreza cuantitativa, ¿no? sin, insisto, sin negar su gravedad. Pero esa es otra vez la lógica de valor. Ojalá que hubiera más comida, ojalá que hubiera más coches y más no sé, más que quieren introducir. No me acuerdo, más lo que sea, no, más eh, 100 universidades, por ejemplo, quieren fundar, etcétera. No es la cuestión cuantitativa. No, esa es la lógica otra es capitalista y tratar de dirigirla en poco de dirección no es el punto. El punto sería saliese totalmente la lógica del tiempo y del valor que es, eso, que es la misma que es la lógica cuantitativa y entrar a la lógica cualitativa del valor de uso ¿no? y un poco bueno dónde está Danieles hace rato lo vi ahí no yo no sé pero todo, poco tú hablaste de eso no de la de la de la supuesta satisfacción de necesidades eh, en el, la pornografía, etcétera. ¿no? Es un poco, va en esta dirección, ¿no? Eh, obviamente, en el capitalismo sí hay una pseudo-satisfacción, la hay constantemente, pero obviamente no se trata de eso. Se trata de una satisfacción eh, que coincide con esta capacidad de crear nuevas necesidades, ¿no? Porque en el porno, por ejemplo, se, hay, se piensa hay dos necesidades, o tres, o cuatro, no sé cuántas son, y esas se tienen cumplir constantemente, ¿no? Pero de manera muy simple y muy... Y además, también la cuestión cuantitativa está muy fuerte, como tú dijiste, que tan grande cuántas veces, etcétera, ¿no? y obviamente no se trata de eso, digamos el capitalismo se trata de eso, un poco en esta dirección fue mi cuestión de la necesidad, ¿no? obviamente si esto es necesariamente relacionado con el capitalismo, obviamente sí lo es porque lo único que cuenta el capitalismo es lo cuantitativo, ¿no? cuántas veces, el, hay esa estadística hoy en día cuántas veces le ha acostado con alguien en los últimos, no sé, 12 meses, ¿no? y si son más de, no sé, 50 veces, no sé más de 50 veces estás muy feliz Más de 30 más o menos 20 ya más o menos Y son menos de 5 ya, olvídalo Entonces, esa es un poco la lógica Nunca preguntan, ¿estuviste bien? ¿Sentiste a gusto? ¿Para qué discurso? ¿A quién le importa eso? Entonces, lo importante es cuántas veces Y a lo mejor cuántos minutos Bueno, ni eso, pero bueno Entonces, ni siquiera esta pregunta Pero sea como sea, esa es la lógica del dinero Pero dinero es metido en manera pues eso no quise usar la palabra de manera muy simple Muy superficial más que dinero, la lógica del valor y del tiempo y eso critica a Bolívar y creo que hay una gran coincidencia ahí con Benjamín a pesar que Bolívar es más económico y Benjamín más político pero eh, digamos por ciertas razones políticas históricas creo que tiene esta diferente orientación pero en el fondo tiene esta misma radicalidad de entender que ese es el punto central en el capitalismo que hay que atacar que la izquierda reformista nunca ha entendido ese punto la izquierda el reformista siempre estúpidamente ha pensado, lo que ya dije hace rato, que hay que aumentar la cantidad de comida, la cantidad de no sé qué, para que los pobres ya no tengan tan poquita comida. Y olvidan por completo de, por ejemplo, quiénes son la gente riquísima en, en Estados Unidos, son los actores de Hollywood, las estrellas, y son los primeros de morirse los 27, de, de, de, de deshacerse de sobre dosis de drogas, de suicidarse, y no lo hacen por exceso de felicidad. ¿no? ¿No? Entonces, no es para defender ahorita esta gente, pero digamos, no hay nadie en esa sociedad, nadie, y no hay nadie, pero ni una sola persona que satisface realmente sus necesidades, por un lado, y tampoco hay nadie que es capaz de crear nuevas necesidades, no las dos capacidades de satisfacer y también de crear, de desarrollar, de sofisticar, etc., todo lo que implica la civilización humana está cancelado, está congelado, o reducido a un mínimo, hay unos jueces de citos, no puede ser que los haya... Pero en el fondo es tendencialmente, como dicen los dialécticos, está cancelada o están canceladas estas dos capacidades de satisfacer y crear necesidades y se expresa en la fijación, en lo cuantitativo, en el tiempo, en el valor, en ese etcétera, etcétera. ¿A qué hora me levanto? También alguien que no sé. Eh, que, que se menciona últimamente en la televisión, cuando le preguntan cómo van a luchar en contra de la violencia en México, dice, levantándome a las 6 de la mañana y haciendo reuniones con mi gabinete de seguridad. Y uno dice ¿pero por qué la reunión está mejor a las 6 de la mañana que a las 8 o las, 10, o las 10 o las 4? Pero no. Entonces, esa es esta, esta idea cuantitativa. Si me levanto temprano tengo más horas para trabajar, más horas para actuar como buen político, más horas para someter a los malos o como se llamen. Y es esa lógica cuantitativa que es exactamente la lógica capitalista, no ni siquiera digamos es un derivado de ella es la lógica capitalista en su forma más pura eh, un poco en la dirección como argumentó Marx cuando de pasadita mencionó el protestantismo y su lógica eh, progresista, no, ese es eso ¿No? La, la ventaja, y es un poco la diferencia entre Morena y, y, y el PRI, es que el PRI es justamente más bajo todavía, ¿no? no es para defender el PRI, pero digamos, o el viejo PRI por no menos lo ha sido, un poco más católico un poco más ineficiente un poco más atrasado como de contradictorio, y Morena es como la propuesta de un México más eficiente no más, más moderno pero tenemos una modernidad justamente protestante ¿no? De una, y no es coincidencia lo del pez y que el mismo, ya saben quién, eh, eh, comulga con esto no es el punto central ni siquiera, el punto es la lógica, ¿no? De la eficiencia, de la productividad, de la disciplina, que horror, etcétera, ¿no? Entonces, eh, no, Fitzgold, que es mi amigo, creo, él una vez en un video, bueno, en un evento, pero al final el video dijo: A cambiar, ¿a cambiar cómo lo dijo? We're oneness. Oye, nunca olvidé esta frase, ¿no? ¿no? Y pensé inmediatamente en Lutero y toda esa gente, ¿no? ¿Cómo que a cambiar? We're honest, ¿no? Obviamente no se trata de eso. En esa sociedad se trabaja demasiado, hay demasiadas horas de trabajo, hay demasiada basura que se produce constantemente. ¿no? Los océanos están llenos ya de millones de botellas que nadie necesita, que nunca deberían haberse producido, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente, lo que hacía es limitar radicalmente la productividad, las horas de trabajo. levantarse a las 11, 12, 13, a las 3 de la tarde, eso sería el, la utopía en dado caso. Si sí me lo pienso, dicho de paso, los nazis. Imagina si los nazis. Si hubieran dicho, váyanse al campo a matar gente, hubieran dicho, así como ya a mediodía más o menos llego, ¿no? Sin falta. No, pero no, se levantaron también a las 6 de la mañana, ¿no? sin, sin comparar, obviamente. Pero bueno, esa es la lógica del tiempo, no que hay que destruir. Ese es el punto, y la lógica de la eficiencia. Y justo el catolicismo tiene un poco esta, eh, esta cosa de la ineficiencia. Eso es lo digo. Y no es para festejar el catolicismo, ¿no? y no es para festejar la corrupción, pero justo esos, estos, esta arena que se pone en la maquinaria, esta ineficiencia, eh, eso es algo interesante, creo que Bolívar lo llama letos barocco, ¿no? esta capacidad de zafarse, ¿No? de no revelarse obviate, abiertamente es eso no se todo párroco, pero sí decía sí, sí, sí, y luego no cumplía con nada o lo mínimo necesario para que no me cobran del trabajo y esto es justo algo que le interesa en esta otra eh, otra, digamos eh, forma justamente de desarrollar capacidades humanas, porque el flojo o el huevo, no como se llame obviamente es flojo para hacer otra cosa Obviamente, ¿qué hace en este tiempo? que no trabaja. Eh, hace una fiesta con sus amigos, platica cinco horas con la pareja, va al cine para ver una buena película, lo que sea. Obviamente, son intentos de desarrollo de capacidades humanas. Eso es lo que se llama la flojera. ¿no? La flojera, de esto estoy profundamente convencido, es el único motor que tiene la civilización humana. ¿no? Son momentos... Antes se llamaba, ¿cómo? Había la palabra el... ¿Cómo? el ocio, el, ocio, el sí. derecho al ocio exactamente, ¿No? en México se llama flojera pero eso es lo mismo y obviamente la destrucción del ocio la de la flojera es un proyecto anticivilizatorio y eso capta muy bien y, y Benjamin y Bolívar en el fondo, y creo que ahí eh, Weber es un poco contradictorio en el fondo Um, Cómo decirlo, el protestantismo eh, tiene ciertas capacidades de hacer más eficiente la productividad cuantitativa pero lo que olvida, y esto es Marx mismo dice, hay una cosa complicadísima, tener, el capitalismo tiende a la destrucción de los valores de uso pero al mismo tiempo no las puede destruir al 100% eso es un problema muy grave para los capitalistas porque aún la Coca-Cola por ejemplo por lo menos quita el aceite no estoy a punto de morirme a pesar de todas las desventajas que tenga cualquier producto capitalista si se vende es porque tiene un recesito sí de satisfacción o de capacidad de satisfacer la necesidad humana este resto es importantísimo y esto subestima el protestantismo ellos piensan que pueden anular en su lógica al 100% de la parte del goce, la parte del disfrute y esto aunque sea a primera vista parte de la lógica del capitalismo y lo es, pero al mismo tiempo el capitalismo necesita también esa tensión interna y creo que ahí justo en la moneda borra, borroca o jesuita es mucho más inteligente, bien sabe en el fondo como bien dijo Marco, no es un vector anticapitalista es más bien un capitalismo mucho más sofisticado, ¿no? pero uno eh, al mismo tiempo no tan 100% destructivo. Y no es casual que la antisemita más grande la de la historia alemana, digo, eh, dime, me refiero a los teóricos, no a los prácticos, ¿no? pero la, la teoría ha sido Lutero. ¿No? Y no, no, es, no es casual, no en, hay, hay ningún otro escritor, digamos, de los más o menos, digamos, decentes, que no son 100% nazis enloquecidos, que tenga tantas frases antisemitas con Lotero. Y eso tiene que ver con lo que dije al inicio, esta minoría, esta, este granito de arena que han sido los judíos en Europa por, por muchos años, Lotero bien sabía que hay que eliminarlos para hacer una sociedad más eficiente, más concentrada en la productividad. ¿no? Y esto es justo como la paralela que veo un poco otra vez entre América Latina y en Alemania pre-nazi, no que había estas contradicciones internas y ahí el etos barroco más que una rebeldía capitalista sería una eficiencia capitalista, pero eficiencia en otro sentido de la palabra, ¿no? una lógica que retoma esa contradicción entre valor y valor de uso y sabe que el valor de uso en restos, en restos por lo menos, debe de seguir existiendo. ¿no? Esa es la razón, porque a unos capitalistas a veces contratan un músico de, de música rebelde o lo que sea, de rock, rebelde lo que sea, no solamente para sacar un billete, sino porque bien saben, necesitan el desarrollo de las necesidades. Aún el lo necesita digo polar lo destruye lo elimina lo que dije al mismo tiempo lo necesita sin esto el capitalismo mismo se autodestruye si no permite un mínimo grado de desarrollo de esas capacidades y eso es justo algo en etos barrocos, barroco se hace con mucho más con mucho más eficiencia no es la palabra correcta habilidad ¿no? y en esto insiste mucho Bolívar Chifería, con toda razón el ethos barroco es un ethos no menos eficiente en el o menos funcional en el capitalismo que el ethos realista ¿no? que es muy cercano al organismo y al todas esas cosas de la eficiencia en el sentido muy simple de la palabra. Y eso es algo que Weber, Max Weber no capta. ¿No? Max Weber tiene muy ingenuamente la idea que solo lo que a primera vista es funcionar el capitalismo, que es el protestantismo, el realista de Bolívar es lo que apoya el capitalismo. Y ahí creo que eso es justo, no sé si es exactamente lo que quiso decir Marco, pero va en esa dirección. ¿No? Los jesuitas son críticos y al mismo tiempo son los que mejor desarrollan el proyecto moderno. Los que más, y que moderno y un capitalista, yo diría, aunque tengan ciertos elementos anticritalistas al mismo tiempo también hacen más eh es una funcionalidad, digamos, de segundo nivel. ¿no? no tan estúpida como la funcionalidad realista protestante que solo a, apuesta a, la a lo cuantitativo. No, y digo, y por esto los capitalistas constantemente integran gente crítica. A lo mejor también, por eso, nos dejan aquí hablar. Bueno, nos cierran la puerta a siete horas, pero como allá. De repente nos dejan hablar un rato, porque claro, ¿quién sabe que necesitan esos impulsos que son un poco más allá de la pura estupidez cuantitativa? Pero bueno, esa es sobre la cuestión del tiempo. La, sobre la, la historia, iba a decir eh, eh, otra cosa, más mejor pongo proceso, hoy solo quedan cinco minutos, es lo que les digo pero bueno, <risa> <risa> el progreso nos pues voy a brincar directo al progreso eh, en el progreso hay también una cosa muy interesante en Bolívar, Benjamin dice que no esta línea y tiene que ver con la crítica del tiempo esta línea de única ¿no? de dirigida del tiempo, eso no existe él diría lo que pasó hace 100 años, por ejemplo, en México, y lo que pasó hoy eh, está no menos conectado que lo que pasó hace media hora y lo que pasa en este instante. ¿no? Los 100 años son para Benjamin irrelevantes. Los zapatistas de Chiapas, por ejemplo, captan esto muy bien y puesto se llaman zapatistas. No lo ven como algo atrasado del pasado, sino algo lo más actual que hay, justo lo que pasó eh, hace ya casi 100 años, etc. Entonces, Bolívar tiene un argumento un poco diferente, aunque en el fondo parecido, pero a primera vista diferente. Él diría, también tiene la crítica de este tiempo lineal dirigido, pero él diría, yo veo desarrollos paralelos. No, no, no critica con la misma radicalidad la idea de un avance, no se mete tanto ahí, pero sí diría, a lo mejor avances paralelos. Aunque no sea la palabra avance, lamento yo ahorita, ¿no? pero desarrollos paralelos, eh, por lo menos cuatro en el en la realidad son muchos más pero por razones teóricas de, de simplificación teórica los eh, nombra con cuatro palabras no esto realista clásico eh, barroco y romántico obviamente y entonces pero eso es también una, una, un ataque al concepto simplón de progreso que tiene bolívar y insisto aunque con un argumento un poco diferente que Benjamin pero la idea en el fondo es la misma de esa línea clara dirigida no existe ¿no? en debía diría ...porque simplemente asesinan... ...es un solo momento, lo llaman tiempo de ahora... No, ...no se puede distinguir, Bolivia diría... ...porque son paralelos, desarrollos paralelos cuatro... ...pero en verdad, insisto, en verdad son miles... ...de desarrollos paralelos que habría que ver... ...y aunque no es exactamente la misma idea... Bolívar se concentra más en lo espacial, lo espacial creo, en una zona en un desorio en otra zona en otro, en el norte de Europa es así, etc. en América Latina es así, no se concentra más en lo geográfico, digamos espacial, Venía Benjamin más en la crítica ya frontal del tiempo, como concepto político ideológico, de todos modos en común tienen esta crítica un concepto simplón de historia que estoy otra vez convencido, y con esto ya me imagino que puedo terminar los 5 minutos, con esto voy a hacer a, que creo otra vez y voy a retomar la idea de de, de, de, de de Brecht, ¿no? el gran amigo de Benjamin, tiene varios amigos, pero uno de los más importantes es Bertolt Brecht, por muchos años. Brecht siempre decía, y lo dice sobre todo en un libro muy bello, si lo pueden leer, lo que se llama Diálogos de Refugiados. Ahí dice, Brecht, eh, los que mejor entienden la dialéctica, ¿no? los procesos sociales complejos, son los refugiados son los que huyen, los que están justo en el fracaso, como dijo Marco Cerato, ellos son los que mejor captan e intuyen que a cada declaración de un gobierno saben que interpretar y cuando un gobierno habla de procesos de paz, saben que están preparando guerra ¿no? si los gobiernos hablan de democracia saben que están preparando un autoritarismo etcétera, todo eso los refugiados captan mucho mejor que cualquier otro y tiene algo que ver, insisto, con esa minoría eh, muy fuerte en Europa que ya no existe, que son los judíos, que también eran eh, algo como constantes refugiados donde estén, siempre estaban de alguna u otra manera marginalizados y de alguna manera América Latina, lo que expresa muy bien Bolívar Chalfrey con el concepto del, del mestizaje cultural eh, no sé si en su totalidad, totalidad pero en grandes partes vive también este, esta situación de marginalización ¿no? como muchos otros países del mal llamado Tercer mundo, ¿no? Viven esa situación, digamos, de, de persecución, de, de huida, aunque estemos a lo mejor todo el tiempo en el mismo lugar, todos ustedes saben de cómo es la vida hoy en día en México. Eh, hace poco, hace una semana, de repente estuve casi en una balacera, no y, entre Cuanavaca y México, como a dos coches adelante de mí, se, ¿no? les echaban como 100 vasos para los balazos entre ellos, y todo el mundo sabe eso, así vivimos hoy en día en México, eh, ¿no? y estamos, digamos, huyendo, pero, y eso no, no lo digo para festejarlo, pero esta situación sí provoca, como bien dice Bertolt Brecht, una mayor capacidad de crítica. ¿No? Y yo creo que sería muy importante aprovecharla, ¿no? es muy importante aprovechar no para festejar la crisis en la cual estamos, pero sí saber que podemos sacar de ellas una capacidad teórica y reflexiva que puede reun, una, reanudar yo decía, el proceso eh, de teórico de, de, de desarrollo de ideas de la teoría crítica, en este caso de Walter Benjamin. Y creo que eso no sería nuestro trabajo, ¿no? como defender esa capacidad crítica en vez de anularla. ¿No? y eso es un poco el temor que tengo ahorita con los nuevos gobiernos, un poco la idea que proponen es eh, pacificar México y claro, yo también quiero que haya menos violencia que sí suena un poco bueno, hom a no homogenización hacia de México un país aparentemente bonito todo, ¿no? todos tenemos lo mismo, etc y sí temo un poco de que también hay, ya el monstruo del PRI ya está enterrado eh, hay como una tendencia de una homogenización, ¿se acuerdan? hasta dijo que todos somos, ya todos pueden estar con él, es una gran unidad ¿no? ya no, eh, ¿cuál cualquiera puede estar con el gobierno, ¿no? no importa si está el pan del pez, del PRI, del PROD, de Morena, etcétera, cualquiera puede estar ahí, suena muy bonito pero lo veo como peligrosísimo, ¿no? esta homogenización obviamente tiende a una anulación de, la, de los conflictos teóricos y ideológicos no me refiero tanto a los conflictos de armas ¿no? pero los conflictos ideológicos son centrales para el desarrollo civilizatorio, son centrales justo para el desarrollo de las capacidades y necesidades humanas, eso es de la ideología la ideología es el fondo de la pregunta qué es lo que necesito y cómo lo satisface. Esa es la lucha ideológica y si la anulo y todos necesitamos lo mismo, todos creemos lo mismo es, aunque no sea la intención, no creo que la sea, pero los hechos son autoritarismo. ¿no? Eso si todos pueden estar conmigo, es una idea profundamente autoritaria eh, como en negar que hay diferencias de proyecto, negar que hay diferencias de desarrollo y en ese sentido profundamente antibarroco. ¿No? porque justo en el baroquismo, en el mestizaje también se sabe que las cosas no funcionan, que somos diferentes pero todos nos tratamos de convivir eso es como describe escribe Bolívar el mestizaje, sabemos que la convivencia es imposible porque nuestros proyectos son totalmente opuestos de todos modos vamos a convivir, esto por supuesto sí hay que hacer y esto habría que recuperar que no nos matemos pero el diálogo y sobre todo el conflicto, las diferencias ideológicas esa es la base de cualquier sensibilización y en ese sentido digo, no quiero por nada comparar, no me malentiendan, ¿no? pero de todos modos, siempre cuando escucho, todos pues están conmigo, siempre pienso, eh, insisto, no comparo, pero de todos modos quiero mencionarlo. La primera frase de Hitler después de tomar el poder era, ya no conozco izquierda ni derecha, solo conozco alemanes. ¿no? Y claro, y después, entre paréntesis, y aquellos que no son alemanes, ¿ja? y los mato. No digo, no estoy comparando, no digo, esa segunda parte, obviamente no, lo, no estoy diciendo que está pasando, pero la primera parte sí, no la primera parte del conflicto ideológico ya no existe, insisto, eso es lo que nos hace humanos. El conflicto ideológico nos hace humanos y el problema de México es no en exceso de conflicto ideológico, sino una sustitución del conflicto ideológico por el conflicto amado, eso sí es un problema. ¿no? con la gente en vez habla, de hablar, de vez de discutir, en vez de discernir, se mata. Esto por supuesto es absurdo y criticable, pero no el conflicto en sí, en sí porque el conflicto es sobre quién estamos y cómo lo vamos a satisfacer y en ese sentido creo que habría que regresar a Benjamin y Bolívar como a sus para insistir en la necesidad de conflicto, Benjamin entonces va dar, y con ese término tan lejos dice la necesidad del odio ¿no? y Bolívar esa palabra no la usa, pero Benjamin dice si no odio a aquel que mató por ejemplo a mi hija, entonces soy un perverso si no odio a aquel que me trata de maltratar a mí, soy un degenerado, ¿no? Obviamente el odio el rechazo a lo que considero falso y criticable, es no solamente un derecho, es una obligación humana ¿no? y por esto llamar al no odio llamar a la reconciliación llamar a amor, es lo más autoritario, lo más represivo, lo más violento que puede haber, aunque parezca lo contrario, ¿no? y justo es bueno, ya no hay tiempo, pero justo es lo que critica Nietzsche del cristianismo, y también por pues esto no es casual otra vez, de quien inauguró este Congreso, ¿no? todo ese discurso del amor el cristianismo es profundamente eh, violento aunque parezca al, re al revés y el etos barroco trata de vivir en esta contradicción y eh, trata de, eh, de organizar digamos estas contradicciones sin negarlas, ¿no? yo creo que es lo interesante del concepto de historia y de progreso en Bolívar que los dos apuestan a un concepto más crítico de historia